personas que se han congregado eh, para asistir a esta tabla de debate eh, sobre el cano. Eh, la verdad es que... Eso surgirá en... una poco porque lo único que vamos a quedar claro al final... Se sent bien. ¿no? Ah, claro, eh, ha sido el orden de intervenciones. Yo, mm, eh, Para mi experiencia, son mucha gente a la tabla, eh, el tema se va volando, eh, yo daría entrada a los convidados, que son los que, los que han de hablar eh, Desearía hablar un margen de 5 6 minutos a cada uno para que introduzca el tema desde su punto de vista y después general el, el, el debate. Eh, Podría eh, comenzar a hablar eh, Guillermo Velasco, de la izquierda, que es profesor de bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid y fundador del Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Yo creo que, aparte de ser un hombre de gran escolaridad, adquieren una experiencia en cuanto a la normativa y la regularidad del cannabis terapéutico, que es un tema que es interesa. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por organizar esta mesa redonda que yo creo que va a ser muy interesante para poder ver todos los puntos de vista. Yo, como acaban de comentar, soy eh, profesor de universidad e investigador básico que lleva muchos años ya trabajando en el análisis de la acción eh, de los canabineros como agentes terapéuticos en el caso del cáncer y también soy miembro del observatorio español medicinal que bueno, tiene un poco como idea pues, unir las, por un lado la opinión de los pacientes, es decir, de gente que se puede beneficiar del uso terapéutico de lo derivado de la marihuana, de médicos que están interesados en utilizar los, los extractos de la marihuana para el tratamiento de sus pacientes porque se han dado cuenta que quizá puede ser beneficioso, y luego investigadores básicos que de alguna manera pues, hemos llevado mucho tiempo trabajando en en la análisis de los efectos, por lo menos en modelos preclínicos y realmente pues, conocemos un poco cómo pueden ser los mecanismos de alquiler. Y digamos la, mi experiencia y quizá también un poco el punto de vista del Observatorio Español de Cádiz Medicinal es que dado que hay muchos pacientes, muchas personas que podrían beneficiarse si y de hecho ya se benefician de utilizar derivados de la marihuana, bien sean medicamentos o bien sean extractos para tratamientos sí. de enfermedad, tenemos que encontrar alguna manera en la que eso se puede regularizar. ¿Cuál es el problema? Pues que hoy en día existen muy pocos medicamentos para unas aplicaciones muy concretas que pueden utilizarse para el tratamiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de España sería la utilización de Sativet para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Esa sería prácticamente la única aplicación terapéutica aprobada por la agencia de medicamentos para la utilización en España de un fármaco canalinario. Sin embargo, la realidad es que en muchos estudios, tanto a nivel internacional, eh, distintos estudios clínicos, como también estudios preclínicos en algunos casos, que apoyan muchas otras aplicaciones de los canabinoides. Y nos encontramos en una situación en la que no existen medicamentos disponibles o solamente están disponibles a un precio muy elevado, en farmacia hospitalera como sería el caso de Sativex, y siempre con receta médica. Y por tanto, muchos pacientes están buscando la posibilidad de tener acceso a extractos el derivado de la marihuana de una manera que realmente no es la ideal porque o es de una forma legal son extractos que no están controlados porque realmente se hace de una manera más o menos casera y además tampoco tienen a nadie que les asesore con respecto a las dosis o la forma de tomarlo con lo cual todo está muy desregulado lo que nosotros postulamos es la necesidad de de tener una regulación en todo el sistema lo ideal sería que hubiese una regularización de la utilización al menos terapéutica luego podemos discutir otras opciones de los derivados de la marihuana, de forma que hubiese una manera en la cual se pudiesen producir extractos de manera legal, con condiciones controladas, sabiendo la cantidad de principios activos, que hubiese también una normativa para ver quién está autorizado a hacer sus cultivos o a hacer esos extractos, que se sepa dónde se pueden conseguir y que los médicos también puedan tener una forma de recetarlo de forma que el paciente tenga la seguridad de que un médico le va a hacer una receta y le va a dar una posología para poder utilizarlo y que todo va a estar controlado. Obviamente esto tiene muchos, muchas aristas, muchas cuestiones que resolver, mucha normativa que, que aplicar y sobre todo choca con una cuestión y es que el, el esquema habitual es un medicamento pasa por ensayos clínicos y es aprobado por la agencia de medicamento para una aplicación concreta. Para que alguna de las aplicaciones de las que ya los pacientes están beneficiando eh, pueda haber medicamentos disponibles puede tener que pasar mucho tiempo. Mientras tanto los pacientes ya están demandando la posibilidad de utilizar algo, extractos o algún tipo de, de acceso a marihuana terapéutica que les pueda ayudar. Entonces, ¿cómo, puede, ¿cómo podemos solventar esa situación? No podemos esperar 20 años en algunos casos, como dice siempre Carola, que es la presidenta del observatorio, el dolor no puede esperar, los pacientes realmente tienen el derecho a poderse tratar con eso y los médicos también a poderlo recetar. Por tanto, lo que postulamos es que sea el Estado el que realmente lo, lo regule lo organice de forma que se pueda hacer de una forma y yo creo que no, no quiero tampoco enrollar más, creo que sería la idea principal y luego voy a concentrar al debate. Pues muchas gracias Guillermo porque has hecho, has hecho una, una exposición clara, breve, concisa eh, y más no se puede pedir en este sentido. Eh, yo creo que ahora podría dar los paso a, a, que, a que nos introdujera a su punto de vista Pau Calatayud, que... Probablemente también nos hablará de miembro del miembro del, del Castillo Cannabis Club, que bueno, supongo que llevará el, dará una vuelta de porca al tema y nos intentará hablar, a exponernos su punto de vista de una regularización un poco más allá que de mayor alcance que la terapéutica. Sí, bueno, una vez yo soy Pau Cratayud, soy y secretario de Castillo Cannabis Club y bueno, primero que res, me agradaría donarles los a todos los ponentes que han venido gràcies per y participar como organizadores pues, nos alegra que es, que ofrecen a participar en un debate como este también a la gente de Compromís y Castillo Movimiento así como al Ayuntamiento, seguimos el espai y entonces bueno, eh, me centraré un poco, voy a una explicación muy básica de lo que es una asociación, porque pues, tampoco hay que extender más veníamos de debate así y bueno, me eh, parece ser breve Castelló Cannabis Club básicamente es un grupo de cultivadores y consumidores de cannabis que decidieron organizarse para reivindicar un poco el nostro com como consumidores de cannabis, viste la criminalización y la marginalidad que sufren como consumidores. ¿no? Entonces decidimos hacer alguna cosa ya más pública, más organizada, intentar hacerlo de una manera legal para li una visión pública al debate del cannabis, ¿no? pues intentar promover el debate. Pues explicar la realidad social que vivo y todo eso y también por una realidad social que hemos agradecido o no que una sustancia siga ilegal o ilegal pues no decir que no se consumisca nosotros consideren que en el Estado español el eh, autocultivo de cannabis es masivo Quan arriba la temporada y bueno y me explica por qué considere que que considere el autocultivo masivo eh... El Estado español es una sustancia de amplia. amplio, en totes los capes sociales y grupos de edad. Ya creo que ya no es una cosa de hippies y rastafaris que fumen porros y que están tirados por eso. Yo creo que va un mes allá. Ya no se puede, no puede ir que es una sección concreta de la sociedad la que fuma. No, creo que va más allá. Creo que se fuma desde muchas edades diferentes, desde muchos ámbitos sociales, gent de muchas profesiones y vinguda de Hemos puesto religión, orientación... Bueno, y cuando arriba a la, la les temporales de, de cultivo es, es una realidad. Todos en es diarios todos en es noticias, intervenciones policiales, pues la gent marihuana en las terrasses, eh, se está cultivando cannabis en el Estado español, no se ha dado és Entonces, un ratos por su lo que dije, una asociación para donarle un poco de visibilidad a esta gente, que oigas que no, creo que sufrimos pues, una represión, pues que es injusta, venían sustancias más tóxicas y más perjudiciales que sí que tienen un estatus legal y no sé, han regulat, se han regulado, se regula el su consumo, se regula el acceso y realmente es mejor, limitas el acceso al mercado negro o sea, no sé, si tú compras una sustancia que está prohibida eh pues no está adulterando no tienes no que puestos raros puestos raro, a conseguirla, nosotros pues, también estamos un poco cansados de eso es difícil, tienes que estar por ahí pues te jueces dinero dineros, te jueces en un problema no sé, todas estas cosas son pobles que me inciten a crear un club social de canales. Bueno, nosotros a partir de ahí eh, son provenientes persi, contactémos en, en, en A3 comunidades y eso que están por pues, el modelo de asociaciones van a sobre todo en la Federación de Asociaciones Canábicas y el modelo que propuso la FAC, que es la Federación de Asociaciones Canábicas. Entonces, lo que, bueno, pues estemos oficialmente registrados, papeles en orden, regim interno... Este tipo de cosas, intentemos ser, bueno, intentem ser transparentes, no son transparentes, tanto en economía como en, com en gestión, en una gestión democrática, somos asamblearis, en un modelo de trabajo cooperativista. Bueno, no, no tenían ningún delucre y sobre todo también somos activistas, que digo que somos activistas, las cosas aparte de ser consumidores y cultivadores, pues también volen donar veu a, a, a, este, a este sector de gente que existís y pues bueno, organizar actividades como estas, desde las asociaciones pues, intenten hacer reuniones informativas, charlas, conferencias, debates, cursos, intenten participar en marchas, intenten participar en concentraciones, pues en todo tipo de actos que están relacionados en el en este También ya que digo, somos una asociación privada, intenten mantener un circuito tancat. només pueden entrar socios avalados, mayores de 21 años, previamente consumidores de cannabis, nosotros no nos fundat para incitar a ninguno a consumir cannabis, la JENCA tiene que entrar la asociación, tiene que ser previa consumidora de cannabis. Y bueno, dins de lo que cap, eh, creen que el modelo se ajusta a la legalidad actual basándose en la jurisprudencia sobre el consumo compartido. A partir de unas sentencias que hay, pues, ya han y un estudios, sobre todo el informe Muñoz Soto, que son los catedráticos de la Universidad de Sevilla, o de Málaga, de Málaga perdón. Y a partir de ahí, pues eso, Un sistema de gestión de carácter privado, dirigido a personas adultas, autogestionario y no lucrativo. También consideren que los excesos canales, que la polémica que tenía de consumen menores y todo eso, la regulación es importante, que hemos dado exemple, no entre menores de 21 años, lo que hablaba. Realmente es muy fácil conseguir una sustancia en el mercado negro que exista a regular y las sustancias están ahí, pues, después se puede discutir, yo tampoco voy a decir que el cannabis no es arres o que es saludable ni mucho menos. Te problemas y té, té, té, con cualquier otra sustancia psicoactiva. Eso no, no se puede negar, pero también hay informes de utilizaciones neronables y más, bueno, también desde la asociación intenté hacer una regulación responsable, también eso veo un poco colisión pues un consumo moderado, un intenté educar a la gente en lo que pueden ser usos y abusos. Y bueno, pues al final no voy a que enrollarme más, me queda muy para hablar, pero es que si no me excede más, es un poco la pena que intenté hacer desde la asociación. Y ya le hablarás de mes y ya después, y si se va acabo. Gracias. Eh, gracias a ti, Pau. El es que, que, al final del teu speech, has introducido los posibles problemas que asociates al consumo de, de la sustancia yo creo que para matéis, Paco López, eh, presidente y, y director técnico de la Asociación de Patín, ampliamente con la así en Castellón, pero entre vosotros, eh, podría, donar el, podría ser el contrapunto ideal a, a, a lo que había expresado, sí. donarnos donar una visión de, de esa parte programática. Bueno, se me escuchado. ¿no? Como dice Juan Carlos, no, no estoy en el contrapunto. Coincido con muchas cosas de las que ha dicho Pau. Y vengo coincidiendo con esas cosas hace más de, de 30 años. Pero voy a hablar un poco como, como arte, como director, como también has dicho. Como director de un centro de tratamiento, también como un presidente de, de una asociación. De una asociación que es la forma hasta ahora teníamos para participar activamente en la sociedad, para participar de una forma activa y que la Constitución nos dejara, era por medio de, de asociaciones. Creo que ese modelo irá evolucionando, como todos iremos evolucionando, y llegaremos un momento de confluencia a la hora de definir qué es la participación ciudadana. Mientras tanto no hay ni mejor ni peor, simplemente es lo, lo que hay. Como director de, de un centro de tratamiento, nosotros vemos otra, otra realidad. Vemos otra realidad eh, de, de personas que vienen, bajo, que vienen con una serie de efectos, con un deterioro por el consumo. No por el consumo, porque han querido dejarlo y no pueden. Ahí está, la, ahí está cuando vienen a nosotros. Vienen cuando no pueden dejar de de consumir y entonces existe un deterioro, existe una serie de problemas, muchos de ellos jurídicos, que hace que la persona demande tratamiento. No es algo que pasa en patín. Ahora mismo estaba cerrando yo un estudio de, de ámbito estatal de, de una mil personas del Estado español, de todas las comunidades autónomas y es la tercera demanda de tratamiento que hay. Después de la, de la famosa retirada con la ley del año 15, de, de Seguridad Ciudadana, que ya quitaba el tema de ir a tratamiento para quitar las sanciones. O sea, ya quitando esto, tenemos que el tercer bloque de personas que quieren dejar el cannabis y que no pueden, son las personas que acuden a tratamiento a, a todos los centros de, de, de España. También veo el deterioro de la familia, el deterioro de la familia como que no acompaña, no, no, no se ve dentro de un proceso normalizado. Por un lado están oyendo que es algo banal, algo sin, sin problemas, pero por otro lado esas personas tienen problemas. Y siempre tengo que decir que cuando hablamos de las personas tenemos que diferenciar a todas las personas a toda la tipología de sustancia que está consumiendo o en la pureza y en el medio donde la está consumiendo. Hay personas que a lo mejor no les produce ninguna alteración, pero hay personas con determinados rasgos psiquiátricos que sí que les produce. Y vuelvo a decir, muchas de las personas consumidoras de drogas y de cannabis tienen algún tipo de trastorno. Y esto es lo que nos da... Eso. Y quieren dejárselo y no pueden, ojo. Vamos sesgando el, el panorama del consumo. Y quieren dejárselo y no pueden dejárselo por sí mismo Y vienen a centros de tratamiento. Yo hablo desde esa experiencia, desde esa experiencia contrastada. Como presidente de, de una entidad social, pues mira, vamos a salir ya del armario, creo que salimos. Hace 30 años, cuando en Castellón invitamos aquí Colmeda, no sé si os sonará, que fue el primer impulsor de las asociaciones de cannabis del reciente Estado Español Democrático. Luego con Radio Maná, muchos no sé si conocéis, una radio que sale en Castellón y que nosotros propiciamos dejando nuestros locales para que allí se llevara durante toda la semana. Eh, uno de los debates más continuos era el tema de, del consumo de cannabis. Y voy a decir, desde entonces nosotros estamos pidiendo una regulación de cannabis. Estamos pidiendo que exista una regulación actual. Que exista un mercado, que exista un mercado legal. Que esto lo único que estaba favoreciendo es a los narcos. Que estaba favoreciendo a los que venden. Y eso lo estamos pidiendo hace más de 30 años. De hecho cuando, si hacéis un seguimiento de todos, los, de todos los dosieres que Patín ha presentado a las distintas campañas electorales, siempre ha estado esta, esta petición, una revolución, un debate, pero no un debate, una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo donde nos mojemos todos y hagamos una propuesta desde el municipio, hagamos una propuesta desde la provincia, hagamos una propuesta desde la consellería, y digamos claramente que en el próximo, si se deciden hacerlo, el próximo plan o el, la próxima estrategia de drogodependencia de la comunidad valenciana, esto sea un tema prioritario. Sea un tema prioritario. No solamente en la Consellería de Sanidad, sino también en la de Justicia. Tenemos personas que, que yo podría decir que son víctimas del consumo, que tienen que pagar los 600 euros. 300, 600 euros de multa. Eso me parece una inmoralidad. Eso me parece una inmoralidad. Que durante años, que durante años hemos tenido una ley tapadera o una situación tapadera que por venir a los centros de tratamiento se les quitaba la, la multa. Sí, también es cierto. También es cierto. Ha existido eso. Pero que ahora no exista ni tan siquiera la posibilidad que como única solución sea el pagar, yo personalmente lo veo una inmoralidad. Una inmoralidad que nos trajo la ley de seguridad ciudadana en su artículo 36. Y ahí está. Ahí está. Y debemos, yo creo, luchar. Por tanto, voy a resumir. Yo creo que como presidente de una entidad social, una regulación actual, un mercado legal, una interpretación jurídica jurídica, por igual, no es lo mismo una comunidad autónoma que otra, no es lo mismo un municipio que otro. El tema de regular, por supuesto, el auto cultivo y el, el tema terapéutico es que, es que no, lo, no lo debo de pedir, lo, lo debo de exigir, lo, lo debo, es que me parece, lo debo de exigir, al igual que en el tema de los clubes, al igual que en el tema de los clubes de consumo, al igual, quien quiera consumir, teniendo una información que consuma pero ante todo esto ante, antes de dar este paso antes de salir de ese armario y gritar que queremos una regulación tenemos que tener una prevención eficaz una prevención donde la información sea base de la decisión si ellos no lo conseguimos unos criticarán a otros otros dirán de otros este dice esto el otro dice el otro y allí hay una realidad como decía tu presidenta el dolor no debe de esperar pero la libertad tampoco Gracias. muchas eh, bueno, que... eh, gracias eh, por eh, perseguir en este ejercicio coral de deus eh, el vídeo una viene de la palabra a es Juan Mel que es abogado del bufete eh, Rothschildberg, y que seguramente nos ofrecerá un otro punto de vista cualitativamente distinto al que. No, no <risa> Bueno, al menos de, de, de, de un especialista en Jake. Bueno, yo, yo voy. Eh, normalmente siempre parle de Jake, voy a venir a hablar un poco de política criminal de drogas, de hablar un poco de la necesidad de de, de por qué sabía regular y por qué pensaban que el modelo de club social podía ser lo optimal o al menos un de los modelos en que se de contar a la hora de regular el cannabis. La primera parte era hablar de las bondades de, de previsionismo creo que ya lo ha hecho Paco y vamos no, a reiterarnos de lo que ya digo pero estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Nosotros, yo, nosotros entendemos que, que el modelo model de club de social de cannabis le entienden como un modelo de beneficio social porque muchos de los problemas que plantea el prohibicionismo en cuanto a que, en cuanto a mercado negro, en cuanto a adulteración de sustancias, en cuanto a la creación de, de adicciones, en cuanto a la asociación a, a delincuencia organizada, entienden que, por la sobreestructura estructura y por la, la soga genesis, el modelo de club social, eh, directamente entra a combatirlos. Y lo mejor, lo que sabe colar en valores, que así porta, en el Estado español porta ya, Mes de Vintage Fence que eh, desde la, de, des de la, legal, la legalidad absoluta va a actuar también un poco desde la desobediencia civil y ha creado unas una formas de autorregulares que, que, que realmente funcionen y que después entraremos a valorar si hi hablan hi de cabre més models, si no, o si esta es el único. Yo lo que tengo claro es que al menos este ha de existir y este es el que se ha de potenciar. En primer lugar, porque, porque, bueno, parlen de una, una sustancia que si ve si es, es perillosa, no me han negado no voy no a negar -ho, no ho ni pau ni igual te negar yo, ni por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto es, obviamente están en la resta que están así, tampoco van a negarlo. Pero si sí que saber que los estudios, muchas veces de que son la influencia menor, lo que desencadena normalmente, pues, pues, estrato psicótico, desposibles esquizofrenia, y Montes Vegas tampoco van a asociar sí. al consumo de la sustancia otros votos también van a van a lo que digamos, el, los contextos sociales de las personas y, a, y a las rasgos de la personalidad de Paco también pero, pero lo que es evidente es que si las iniciativas de socials de cannabis forten ja. toda la vida a Maripaco limitan la entrada a, a menos de 18 años, e incluso multes como un cannabis club a, a, a menos de, de 21. per tant entendemos que ya, ya de de es un de los principales factores negativos el modelo de club social de cannabis se empeña en tallar su subcompareños. Incluso yo pensé que de una manera más potente un sistema de mercado legal. Porque un sistema de mercado legal, al final, ¿cuántas gente ponéis? Algunos que van a comprar alcohol o a... algunos que compren tabaco y después les donen al menor. En cambio, un socio de un club de cannabis es muy complicado que pueda facilitarle el cannabis a un menor. ¿Por qué? Porque normalmente los socios de club de cannabis ya tienen... El club de cannabis está creado a partir de unas bases éticas que impedisen el propio, que el propio socio es confort de esa manera, pero pues en qualsevol cas entenem que son personas totes elles ellas con eh, En caso de que ese un tipo de señal de conducta, lo normal sería la expulsión inmediata del socio. y, por lo tanto, en que a esos niveles, a la hora de preguir de la pre el sistema más eficaz con egudes es el de Club de Cannabis, incluso més que el del mercado convencional. Eh, Dita Shore, también un de problemas que soluciona, y también, para mí, davant del sistema de mercado convencional. Es el tema de la adulteración de la sustancia, pero no lo la adulteración de la sustancia, también la luz de determinados pesticidas, de, de determinados abonos y, y, la, y la presencia de plagues. Entendemos que en un sistema de, de, cannabis, de club social de cannabis, ven entero, vence a un cultivo colectivo, a un control total, desde que, desde que es producís el cannabis hasta que es consumís, o en esclavos consumidores finalistas participen de la decisión de quiénes variedades han de cultivar, de cómo se han de cultivar, y todo esas es democráticamente, incluso las analíticas que la propia asociación puede realizar o los controles que la propia asociación puede realizar, es decir, parlant es pagando de una autogestión total, también controla la, la cualidad del cannabis y efectos el efectos perjudiciales que tener más que un sistema de mercado convencional en el que al final tampoco el consumidor, y el pueden en el mercado de alimentos, realmente no son muchas voltes ni que están menjando. Eh, Dito eso, respecto a las dependencias, no me extendré porque yo quería hablado. simplemente Simplement decir que, que, bueno, en cuanto a porcentajes, digamos que no es el cannabis de, de las sustancias que menos dependencias genera, supongo que eso eh, después lo debatiremos, supongo que será compartir, pero digo que en cuanto al el, el beneficio social amb els clubs de la Organización Cruz de Cannabis son este que es bien en de fans en la reducción de riesgos asociados al consumo. Es que simplemente en planes de, de reducción y de prevención, en la participación de trabajadores del ámbito social y también del ámbito psicológico. O incluso se ayuda al propio soci que en el momento que va a dejar de consumir, te contacten con especialistas para poder dejar de cero. Por lo tanto, eh, nuevamente no se aporta un beneficio que la sociedad no se capaz de aportar a, a los consumidores el, el club de cannabis con Conseguís aportarlo. Y I, i no hago a menos, un sistema de mercado convencional no puede acceder a eso al consumidor, pero en en un ámbito privado y de confianza sí que podrían. O si sea, lo pueden probar, véense desde FANS y, y los planes de prevención de riesgos que están, que, que están utilizándose. Dir que en Europa ya se han cerrado, incluso la Facultad de Medicina de la Universidad de Praga va a hacer un estudio y, y va a reconocer que en los diferentes clubes sociales del Estado español es van a hacer diversas entrevistas a los les va a concluir que en el de cannabis se mantiene un consumo responsable, informático y de cualidad, tanto pel que fas lúdicos como el terapéuticos. Después, eh, un, un altre problema es que enten que puede pot, pot limitar respecto a la propensión a los de drogas más perillosas. Dir que yo dir, dir que no, jo, jo no veo o no se observa, hemos estudiado hasta un poco de accidentes, una relación directa entre el consumo de cannabis y después comenzar a consumir drogas más fortes. Pero es evidente. Que en el sistema de mercado negro, tú, cuando vas a acceder a drogas, por ejemplo, blanes, siempre tienes la posibilidad de acceder a otras de mes peligros y tal, porque, digamos, en el mercado negro no distinguís entre clientes i, i y motoridades, eh, le damos igual a quién viene de cada producto. Entonces, de que en Spice o no mesabastis cannabis y que directamente separa de los guaris del mercado negro, también está trobant una limitación a la oferta de drogas mes dures y dificulta el acceso al, al socio de un club, no, tro, no trobará drogas más duras y, por tanto, que es un modelo que aparta que aparta las drogas más duras del ámbito del consumidor de cannabis. Respecto respecte, también a, a un factor importante que es la asociación del consumo a la criminalidad, en hem decir hem de que, que si ve eh, el consumo de cannabis, nos denles no de drogas que ven en medio al consumo, sí que pueden haber unos factores que pueden... Que pueden si sí llevan los factores primeres que pueden hacer que la persona de 6 consumir cannabis también un que son factores en blancos que la pueden hacer delinquir. Pero de qué de manera se puede evitar el shock? Hay que crear unas xarxes de distribución lícitas que inspiran esos pensivos. Eh, es con conegut que la prohibición de los drogues, tanto a escala internacional como a comportar evasión de impuestos, a comportar creación de poderes en no han segundo piriato. Per les personas, poderes que arriben a controlar los propios estados y un aumento de la delincuencia de tots niveles. Porque precisamente por eso, porque no existís un circuito legal. Si quieren un circuito legal, en tant que, en tant que, el, que el cannabis estroba en el interior del club, estén hablando de estructuras que pasan de ser estructuras delictivas a estructuras inspiradas con el, de principios de ética que exigiesen condiciones de trabajo dignas, que ofereixen blogs de trabajo y que además paguen impuestos. Y que a es el cannabis que tú drogas en un club de cannabis, mai, mai suponerá un delito contra la salud pública porque mai escapa de ese grupo de consumidores previamente determinado. Por lo tanto, es, no, solo no no tenido una estructura delictiva que no es, sino que es una estructura que sus principios precisamente eliminen el factor criminogen que pueda asociarse a consum, los consumidores de drogas que no tengan un circuito ilícito al que accedir Y por último, ya ja no me extendré, dir que, que sobre todo también. Es necesaria una, una regulación que robamos de derechos fundamentales. El derecho a la igualdad, para que no discrimina discrimine a los usuarios de sustancias eh, estupefacentes eh, no legales respecto a los usuarios de, de usuarios estupefacentes legales, ya que a los consumidores de cannabis se les estigmatiza, pero en cambio después, ve, eh, más jugadores de la Selección española, borrachos, pero ahí, o ve de, de, de que más nadie, y cuántos copias de líquido y que permitir veure y eso parece que hasta has tirado el Después también el derecho a la salud, y el derecho a la salud incluye los usuarios terapéuticos pero el derecho a que, davant los patiments que li genera una enfermedad, tengan una respuesta efectiva y no les fiscalitzar per això però pero también al el derecho a decidir si lo que és es se él mismo, o si associar-se asociarse para triar de qué manera vol combatre esos patiments que le genera la enfermedad y poder triar des desde accediendo a un producto industrial o de qué puede decidir cero asociarse pero siempre amb una supervisión médica, que es en lo que me hace falta. Creo que hace falta más de implicación del personal sanitario en ese sentido. Y por último, dir que también está en juego el derecho a la libre configuración de la personalidad, que no es que si yo tengo una decisión que no me afecta a mí, poder ejecutarla sin sentir se que sanción, ni cap contraprestación, ni cap repressió por pero eso a que al en final tiene que una decisión que yo he creo. Igual, al, al, al mismo grupo de igual que preso lo que el mismo mateix y que al final asumí yo las consecuencias y un poco privarme de hacerle lo que yo considere si no estoy mal. Gracias. Muchas gracias. Yo sí. mm. eh, eh, creo que ahora podría contarnos alguna cosa a català, que actual eh, de Dabraigli, que está haciendo haya aceptado esta invitación eh, porque lo han comunicado yo que a última hora eh, debuta que el cap del eh, de la policía así de castellano pudo venir y ha el el el cap de la policía local de de Uriana, y, y eso es rara supongo que es una visión radicalmente distinta no pero pero que una vez que punto de vista, bastante distinto sobre la conversión del canal, que se que nos ha tanto el canal. El... Ah, pues Buenas tardes todos y a todos. No sé si me escolta. Eh... Sí, está ah, sí. Bueno, eh, buenas tardes para todos y a todos. Eh, Muchas gracias por la. Por la invitación por parte de, de la asociación. Eh, voy a excusar la asistencia de, del de, de intendente general en cambio de la Policía de Castellón, José Luis Carque, que por motivos profesionales eh, no ha podido asistir eh, eh, esta vez para este arte. Este. Eh, a mí me va a tocar quizás eh, lidiar eh, con la más fea, y es que a las policías locales... Eh, como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que somos, pues no nos toca otra que aplicar la legislación que más acertada o más desacertadamente, o que más nos guste o menos, pues es la, la que toca eh, aplicar. Eh, quizás las policías locales, eh, quizás no, las policías locales tenemos una vertiente, una faceta que otros cuerpos de seguridad no tienen. Tenemos atribuidos unas funciones. Eh, Coordinación con centros escolares de hecho nosotros en Burrián y me consta que aquí en Castellón también hay una unidad de relaciones que nosotros llamamos con la comunidad escolar que aquí no sé cómo la denominarán pero eh, realizamos tareas preventivas eh, estamos en permanente contacto con los servicios sociales eh, con otras eh, entidades de nuestra población y ya en la, la nueva ley de coordinación que dentro de, de policías locales que dentro de poco verá la luz y que ya está en, en sede parlamentaria eh, autonómica se crea la figura de, de la, una policía local de carácter asistencial con una serie de funciones que si bien realizábamos sin tener completamente irreconocidas en la legislación, de hecho, las, las realizábamos. No, nosotros nunca hemos salido decir un no a una función, aunque no ha sido propia nuestra, eh, pues, bueno, en definitiva la hemos, la, la hemos realizado. Y aunque no sea una función propia nuestra, eh, de las policías locales, también colaboramos en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Eh, y simplemente por apuntar el marco eh, que, en el que hoy nos movemos, eh, después podemos eh, entrar a, a debatirlo, eh, pues rara es el, el servicio durante las ocho horas de, de, de servicio que no hay una llamada de un vecino, de alguien que eh, pues, le molesta, eh, presenta una queja por, por consumo de sustancias, eh, cannabis por ejemplo. Eh, y la normativa, la disyuntiva de lo que nos aplica, eh, nos encontramos es aplicar o bien la legislación penal, que es la que hay eh, en el Código Penal, que dentro de los delitos contra la salud pública, en el artículo 368, pues se regula, se, se castiga a los que eh, ejecuten actos de cultivo, elaboración de tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan, faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, bueno, lo conocemos todos, se castiga... Con pena de, de prisión, eh, multa o multa, o trabajos en beneficio de la comunidad, etc. Por otro lado, eh, hay una regulación eh, a nivel administrativo, la Ley Orgánica eh, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la 4-2015, que castiga, eh, sanciona eh, como infracción grave, uno eh, a lo que decía Paco, como infracción grave. Eh, eh, de 601 euros a 30.000 euros. O se gradúa dependiendo de las circunstancias que concurran, pero eh, de 601 euros a 30.000. En, en mi opinión es una verdadera eh, barbaridad. Eh, se castiga, se, se sanciona el consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Aunque no estuviera, estuvieran destinadas al tráfico, se castigan... En lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de instrumentos u otros elementos empleados, eh, otros efectos empleados. Eh, a él. Es decir, con la regulación actual, de manera administrativa, se prohíbe tanto el consumo como el porte. Consumir y portar cualquier tipo de sustancia estupefaciente o, eh, o psicotrópica. Por medio. Eh, en la vía pública, en medio de transporte o establecimiento. Bueno, ¿Cómo acudimos eh, a una vía a otra? ¿Aplicamos eh, vía penal o vía administrativa? Pues bueno, En base a la reiterada jurisprudencia de, del Tribunal Supremo y, y a, a la tabla famosa del Instituto Nacional de Toxicología, que es del año 2001, eh, en el caso de la marihuana cinco días, la pre, una previsión, es decir, un, el consumidor eh, se suele proveer, establece, el Tribunal Supremo su jurisprudencia, de eh, una cantidad, de eh, eh, una sustancia para cinco días, por lo que la, eh, el exceso, la posesión que exceda dicha cantidad, eh, se presumirá que está destinada al tráfico ilícito y, por tanto, aplicar, se aplica el, el código penal. En la marihuana estamos hablando de 100 gramos máximo y en el hachís estamos hablando de 25 gramos máximo. Hay una tabla donde están formalizadas todas las sustancias, las cantidades. Es decir, por eso encima de las cantidades se interviene en vía penal y en otro caso en vía administrativa. Y en vía administrativa, como he dicho, la conducta, la sanciona, la, la tipifica como grave la, la ley orgánica. Y 601 y 30.000 euros. Dejo las valoraciones para eh, cada uno. Luego quería hacer, y por no extenderme mucho más, eh, un apunte, una, y podemos luego entrar en debate, eh, una divergencia que hay. Eh, hoy en día eh, se habla mucho de los delitos contra la seguridad vial, sin irnos lejos, este día estamos eh, viendo unas campañas con los lamentables accidentes que hay. En las, en las carreteras, los, los, los, los ciclistas, que, eh, los atropellos y los desgraciados fallecimientos que, que se han producido. Pues bien, por una parte, quizás tenemos una doble regulación. Por una parte, nos encontramos con que el Código Penal castiga con penas de prisión de 3 a 6 meses, o con multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad y privación, en todo caso, del derecho eh, a conducir vehículos y ciclomotores. Eh, al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, recálculo de bajo la influencia de, porque aquí no se habla de ninguna tasa, es decir eh, puede que eh, no llegue a los 0.25 que en vía administrativa se da pero si concurre el, esta circunstancia, la influencia pues puede, puede llegar a tener responsabilidad penal eh, pero no solo de alcohol, ¿eh? bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Nos vamos a la regulación administrativa, a la ley de seguridad vial y los reglamentos que le desarrollan. Y nos dice que no se puede circular por las vías objeto de la ley de seguridad vial el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a la reglamentariamente establecida 0,25 la genérica, para conductores profesionales una tasa inferior, bueno, la que establece la ley de seguridad vial. Nos vamos al mismo artículo y mientras eh, para la, el tema de la alcoholemia se establece una tasa reglada, en base a los estudios que se habrán realizado, eh, acudimos a, a, a la presencia de drogas el mismo artículo dice tampoco pueden hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica es decir nosotros cuando practicamos la prueba de drogas el drogotest Simplemente, con la presencia, no sabemos en qué grado ha podido influir, ah, eh, ya pues la legislación eh, nos indica que hay que denunciar, hay que formular un atestado en su caso, si procede. Eh, pues bueno, vemos que en el mismo texto normativo hay unas diferencias, un diferente criterio, eh, que es el que nos toca aplicar. bueno No me quiero hacer más... Paso eh, al, al moderador. Bueno, gracias Paco por un resumen de, la, de, la, de, la, de las aplicaciones punitivas de la ley que, que, que nos afectaría en este caso a todos los Per Por tanto, primer, este primer turno de preguntas pensad eh, pensado que Euforia haría muy bien, es un que es trabajador social en Villarreal y seguramente también toca lidiar en la parte eh, Acabable, esta cuestión, pegar, ¿no? en los consumos problemáticos y dito eso, sí. avanzaré que eh, me que en una locales local es las 8 y media en acabe, en acabe Jaume, yo no la del, el debate en general tanto desde la tabla como desde el público no tirar, o, una señal Muchas gracias, tampoco me extendré más, ¿no? yo creo que sí hay que han en algún modo de intervención y... y que está prácticamente explicado. ¿no? A mí es la besan terapéutica que es la que yo busco aportar, bueno, también está Paco que nos explica perfectamente qué ¿no? es lo que se está dando, Hay ¿no? que, que bueno, no, no, intentaré no redundar más en este tema, pero a ver, rápido rapidez, pero al para mí en cuanto se me va a convidar a participar en este debate no no lo tenía muy claro ¿no? porque realmente eh, en el nuestro trabajo, no nos dediquemos a la parte eh, a, a la, la legalidad ¿no? Nosotros nos eh, a tener personas que consumiesen drogas siguen legales, siguen ilegales a consecuencia de ese consumo una serie de problemas y acudiesen a recursos pues, como el de patín, el nuestro o el de suceso lo que sea ¿no? Y eh, nosotros nos atendemos a todo, o alcohol, cannabis, el joc, eh, unas tienen más permisividad legal, unes no cap, eh, unes tienen más permisividad social también, unes menos permisividad social. Eh, pero bueno, digan que en ese sentido, a nosotros nunca eh, nos ha definirnos, ¿no? Simplemente eh, tenemos a la gente que, que es de mala ayuda, ¿no? que pusíais esas escalas que tenéis, que son por altas escalas, que yo digo que esto ya es un sacrificio que merezca la pena ser atesos ¿no? en, en dignidad. ¿no? Por lo tanto, eh, y, y en cuanto al tema de. Eh, bueno, me parece muy interesante, ¿no? Yo, eh, este tema de exclusión social sería algo que mí, completamente con ¿no? Me parece. Eh, una idea interesante, una idea que, que está muy bien ¿no? fomentar esta clase de debates eh, porque esta clase de debates el que puede aportar es información que es lo que muchas veces nosaltres nos encontramos que hay mucha gente que lamentablemente eh, acudiesen en, en, en unas malas condiciones los recursos porque justamente no han tenido una buena información no han tenido una una información en el seu de o no, han bueno, no han esa oportunidad. ¿no? Eh, sí que volví señalar eh, que Paco también va a comentar del tema del de índex de demanda de atención de consumidores de cannabis tan elevado ¿no? que tenían. Realmente, eso es algo que a nosotros les nos va a hacer trabajar, no directamente hacer, eh, programas específicos para este tipo de subalgunas. ¿no? que fins al año 2000 y el recurso en el que yo trabajo, el centro de día y salcañis, es va a abrir en el 92, pues del 92 al año 2009, no, 2000 eh, de tenían demandes de atención, de consumidores de cannabis, pero muy poquita cosa, realmente venían muy poca gente, gente pues que tenido algún problema de, de proxicotid, eh, un poco más. ¿no? Uh -huh. eh, eso sí, a partir del año 2000 a 2011, ya eh, un incremento de la demanda que es eh, muy fuerte. No? En es, es, es sorpresa a todos, ¿no? Todos sabían que se consumía de cannabis en el carrer pero en carreísinas va a sorprender no pero Ellos per tan vertiginosa. Y además, se trata de un nuevo perfil de consumidor, ¿no? Eh, un consumidor normalmente en chicuelos muy jóvenes, adolescentes, ¿no? entre 14, 15, 16, a un montón de 17 7, 7, y y ese, ese rango era muy importante. ¿no? Y, y bueno, en, en una dependencia, en algunos casos, no en todos los casos, a tres venían pues, porque él sabía descober la familia y se un consumo oculto. ¿no? y se había la familia, se había portado al centro terapéutico tenían una sanción de drogas ¿no? y por tal de, de, de llevarse la sanción antigua de ley del 92 eh, pues venían allí ¿no? cosa que también tengo que decir en, en relación a la ley, eh, que, que me parece también, me suma ¿no? al, al clamor este una barbaridad lo que afecta en la nueva ley de Seguridad ciudadana eh, de ver es que es una destroza, es completamente injusto eh, nosotros consideren que y sabía no de, de que dona el legislador el legislador está claro que te quiere regular y te quiere decir bueno eso es legal eso no es legal pero claro el legislador de la I 92 vale bien, esta sustancia no es legal pero entendemos que la gente que consumiese esa sustancia puede, puede haber adquirido una, una dependencia y han abrir la puerta para que pudieran resolver esa dependencia de alguna manera se está extendiendo en cada uno recursos no y voluntariamente voluntariamente pero han hecho y bueno allí tenían la oportunidad de pasar una temporada desintoxicada eh, porque que a eliminar la, la sanción y pero somos perros exigiendo no no me venir y aquí y allí también no me has sino que tienen que estar desintoxicados durante una temporada, y esa oportunidad, bueno, pues, para también, es donaba peo a que al finalizar ese periodo, muchos de ellos no volvían a consumir, y a través del dijeron, pues, toma el, el su consumo de toda la vida, ¿no? eh, Y bueno, y el, el incremento de 300 600 euros, es que mm, bárbaro, ¿no?, bárbaro. Eh, ¿Qué más digo? Mm... Sí, eh, eh, vos dije que me parece muy interesante el tema de este debate porque eh, que tenía que hablar del tema del cannabis. De ¿no? Porque sí que es de ver es que ni hay, como vos diabas, ni ¿no? hay eh, drogas que son legales y ni hay drogas que son ilegales. Pero también es de ver es que ni hay drogas que sean legales o ilegales, independientemente de eso, que están consentidas socialmente y ni hay otras que no. Que tienen más respaldo social, más consentimiento por parte de la sociedad y ya están más mal distece, ¿no? Y entonces, eh, después también eh, me em preocupa eh, que ni un sector de consumidores de cannabis eh, que yo di que fan, eh, que no se moleste ninguno, eh, pero di que hay sea un pequeño que fan, apología del consumo de cannabis, cosa que. que me parece perillos, ¿no? Eh, a mí me parece que ni hay que donar información, no hay que donar apología. Porque no hay información, o siga el trabajo sí que en comentar, o siga a favor, o siga en contra, pero que si información, información de las ¿no? Y probé que mucha gente que se inicia en el consumo de cannabis, pues lamentablemente, esa información no la pintura, Sobre todo en el caso de Smenos, ¿no? el tema de Smenos, para mí es muy alarmante, porque el daño que se están produciendo es muy grego, de ahí son parla de ISO, mm -hmm. ningún DIURES, de ISO no está en el carrer y es algo que sí que vos convide a los consumidores de cannabis de que parle de ISO también, no? del, del tema de los menores que, que están asumiendo unos riesgos muy grandes. No? Una, una cosa es un consumidor adulto y otra cosa es un consumidor menor, eh, a lo no? que no ser, que está Mauro en su cerebro y se está configurando y está adquiriendo unos riscos que realmente no se medisen. Y en el tema del cannabis también hay tres prácticas que es es menos porque los adolescentes tienen una característica que es que no, no medisen el riesgo. ¿no? Es un parque que no encargan adquirir, no, no medisen el riesgo y entonces igual para que hacer no sé, esfuerzos de riesgo, ¿no? se monta eso, pues también se se a consumo de sustancias, se medir de sus consecuencias. conocerles. ve y vista eso, un mes, supongo que explicamos también que los proyectos que estén por en marcha en el centro de día, es una versión específica de la adolescencia, que trabajen también en espares, de los adolescentes, porque en los espares son una parte fundamental, pero la de Motoría, Motoría, Motoría, Motoría, una parte fundamental para poder intervenir, ¿no? y para poder hacer que, que mejore la situación de niños, que es un trabajo muy, muy complicado, pero que, que se está aportando, mucho, ¿no? porque estén viendo que, que sí que es de ver, es que los gays agarren un, un apego ¿no? a, a la terapia, al terapéutico y, y digan van cambiando cambiar, ¿no? van a cambiar esos valores, van a cambiar esa manera de voler las cosas. ¿no? Que aburriesen como el confundir. Y es pares también, ¿no? Porque es pares tienen, eh, vosotros es a U.S. School, esa información, eh, no distinguen ¿no? Unas rogues de no saben de qué va la cosa, y claro, eh, volen a ayudar, ¿no? Pues veces, eh, lo que menos van es ayudar, Entonces, eso diría yo que es tan importante, tan la intervención es menor como la intervención es pares. Y el yo creo que lo que voy a ir ya vale, ahí Hay que sí, si te parece bien. Ya me eh... gracias, Muchas Gracias. Eh, el Jaume, eh, yo no haría completamente abierto el debate. Si algún intervenir, por favor, toma una enseña yo me posaré los uyeres y cuando y, y, y ah, bueno. es posible, pero per guardo los brazos al eh, Voy a convidar también a que vos escuches los SISPONENS, els, els, els pero per vosotros, porque probablemente hablando de lo que habéis a lo mejor tengo alguna cosa eh, que interpelaros directamente. Yo, por favor, Cásper, trencar el Chelsea sí que haría una pregunta. Eh, en concreto, Pau y Johanna, ¿hay hecho una... He hablado de las bondades, de las virtudes del club, del, del modelo de club social de consumidores de Canem, como, en fin, no sé si como, un, como el modelo ideal o el más adecuado para solucionar todos estos problemas que ha planteado los tres convidados. Yo os preguntaría a todos si el de ellos se queda como el modelo legal o, en el caso de, de Guillermo, si, si, si vese el modelo de, de club sociales de consumidores como como la respuesta adecuada para los pacientes que en un momento dado pudieran necesitar cannabis, eh, desde el punto de vista de la policía, de esa asociación de trabajadores que trabajean en, en, en los consumos problemáticos, si valoración ha he hecho de aquel este modelo? ¿Quién es el Bore? ¿Tú hablar yo primero? Sí, pero yo había apuntado así unas cosas respecto a Totechoa. Si es el mejor modelo, eh, pues no lo sabemos. Porque es como una misa Entonces, ¿qué es un modelo? Yo estoy convencido de que sí. ¿Por Mira, en muchas polémicas que han sido así. Lo de la edición por ejemplo, yo veo que el problema es el menor. Pero lo que se dijo en eso, es el menor. Exclusos sociales controlan la entrada a las mayores de edad. Nosotros a también si tenés enfermedades mentales. No somos expertos en eso, pero estén en contacto en con diferentes metges y profesionales. Cuando tengamos algún problema, pueden pasar a la gente entrevistas o algo en los meses para que nos asesoren. Y si detectem estos problemas, no dicen a la gente ser ¿sí? socio. Eso es una cosa que tenemos en cuenta, que el cannabis afecta a certes enfermedades mentales y psicológicas. Bueno, yo no, no soy muy... De MG y eso no ponemos en enfermedad, pero saben que es una realidad y es un problema. Tenéis un mono en cuenta el de las tensiones esquizofrénicas y no las excede en el club. Pues la entrada menor es lo matéis. Es llevo editantes, pero lo vas a incidir. Es más fácil conseguir sustancias ilícitas en el mercado negro que, que, que conseguir alcohol o conseguir tabaco. Si es que tú vas a un estanque y te en el carnet, ¿eh? tú vas a un camello y bol de Bon para comprarse su moto, para comprarse su coche, para comprarse la suba lancha. Bye. Nosotros paguemos seguridad social, paguemos impuestos, gestionemos las plantas desde que la plantemos, la recogimos, de previsión, cultiremos bicicleta de demanda, no cultiremos más granel. De hecho, cultiremos bicicleta de demanda tan que Montreal no arriba. O sea, es que, no sé, yo creo que los cursos sociales no sé si son la medida perfecta, pero sí que creo que son una buena solución. Después también comentaba Paco, que estimó de acuerdo en él. Hay que sentarse a hablar, muchos colectivos, mucha gente, eso no es una cosa de los sociales y de, de todos, son los sociales, son los shops también, no han hablado de los shops, de las tendas, de todo això. se está permitiendo las tendas, paguen impuestos, nos venen llavors, nos venen abonos, nos venen en terra y después nos denuncian por lo que hemos cultivar compran tantas regalas. Es un absurdo increíble la situación de la marihuana, no, no tiene ningún sentido. Y es un debate que, que no somos nosotros los únicos. Es, está oberto, yo creo que deben de sentarnos políticos, asociaciones de desintoxicación, de intoxicación. Molta gente nos han de sentar y nosotros lo que tenemos es una propuesta creen de regulación responsable. Si es la mejor o la pejor, pues ni no habrá que, claro, seríamos seríamos dir que es la mejor. No habrá models modelos y més habrá más maneras. Después también le voy a decir a Paco que estén desarrollando una propuesta de regulación urbanística y pueden presentarla al ayuntamiento también para incrementar el debate de eso y que creen que ya ja es un primer paso que el ayuntamiento haga una regulación urbanística. Pues qué tipo de locales tiene que ser, quién es el Pues comenzar por lo que pueden, Cuando no pueden legalizar el canal y los datos, pero sí que pueden regular un poco, tienen que ser esos locales pues el nuestro próximo Pass es intentar eso, presentar una proposición de regulación urbanística y bueno, no me de más porque eso, seguro que tenemos que más cosas gracias bueno, a, a mí sí que me gustaría decir una cosa o sea, yo creo que sois es un elemento más para introducir en la, en la sociedad en la sociedad de cristal, en la sociedad visible no, no podéis estar escondidos o marginados es que... Como nosotros estuvimos, ojo, hace 35 años, que que dedicar que, que, que, que, que a tratar estas sinvergüenzas que salen de la cárcel... Claro, es que hay un miedo. poco el factor miedo ¿no? a la represión, no, no. el factor miedo, o sea, le tenemos... Nosotros nos consideramos personas normales, pero impone, pues, la policía lo sabe, pues tenemos miedo a acabar detenidos y a acabar en prisión por una cosa, por, por defender un derecho que creemos nuestro. Entonces, si no lo hemos hecho más público y no lo hemos hecho antes, muchas veces... Habría muchas más asociaciones y creo que hay mucha más gente interesada en moverse, pero el miedo para mucho. Está, yo eh, creo que punto. sí que os pediría lo mismo que yo. Me, eh, yo pido a vos. Lo mismo, pero un poco diferente. Eh, que dentro de vuestras funciones metáis la prevención. Sí. Ah, ¿eh? pero, pero a nivel municipal, o sea, fuerte. No, no un cursito en un colegio que nos viene de la fundación de atención a eso que llamamos pero de otra fundación, que da igual. No, no de estos sino una prevención comunitaria en Italia, una prevención como se ha llegado a hacer muchas veces en muchos barrios de, de Castellón en determinadas épocas de, de tú a tú cercana, pero que dentro de esa prevención no disminuáis no disminuyáis nunca la percepción de riesgo Claro. sí, no, es, esto está claro sí, estamos sí. de acuerdo en que no es una claro, eso, yo, por eso lo he querido apuntar a un principio, que somos conscientes de que es una sustancia psicoactiva y tiene sus riesgos tú has mencionado una patología yo no me atrevo a mencionar sí. ninguna patología, digo que hay muchas unidas al consumo ¿tienen derecho? ¿tienen derecho al consumo? o sea, les debe regular con, una, con un control de pautas médicas para que puedan tener esa libertad de consumir o es que con esa enfermedad mental ya están condenados ah, no, no, no. y luego ya por último para, para fijar, es dar las gracias tanto a, a Compromís como a, a, a Castellón porque después de 30 años os habéis atrevido os he atrevido la sociedad de Castellón a abrir un debate y eso es. Eso es no solamente como cuando ha entrado Valenciano el plan estratégico, que, que entre, y que, bueno, que se ponga en marcha y que entre este debate, sino también a nivel municipal, la hora de ese debate es, era necesario eh, Guillermo quería añadir algo y hay dos, dos tres, tres, cuatro palabras que, yo... que decir. Yo, yo creo que. El modelo de regulación obviamente, es una cosa que hay que debatir mucho y yo creo que en concreto puede que el modelo del club cada puede ser bueno, pero posiblemente no debe ser lo único. En el contexto de lo que es la utilización terapéutica, yo creo que claramente la regulación debe ser diferente, porque las demandas de alguien que tiene necesidades terapéuticas son muy distintas. Ir a un club, eh, para vino o para más, tiene unas connotaciones más de revisantes de consumo lúdico. Y hay pacientes que a lo mejor puede ser me pongo en, en no sé por poner un ejemplo una mujer de 65 años que tenga cáncer de mama que nunca ha tenido ninguna historia de consumo de cannabis porque nunca tiene esa conexión pero su hijo le dice que a lo mejor le viene bien y seguramente le se sentiría más cómoda yendo a un dispensario terapéutico que en con cannabis también el tipo de, de sustancia la forma de la presentación seguramente tiene que ser distinta pero yo creo que debe requerir una evaluación distinta luego el modelo general, lúdico y terapéutico tiene que ver con cómo, cómo convive hay muchos modelos en el mundo y, y hay, hay varios ejemplos y yo creo que es una cosa interesante debatir, tampoco me quiero extender mucho pero seguramente el club a mí no me parece mal, pero seguramente tendría que convivir con otras opciones y en todo caso siempre muy, muy claramente regulado no, sí. simplemente respecto también al modelo para, para los terapéuticos, decir que al final aquí es un poco, lo, al final eso es lo que han podido acudir muchos, muchos enfermos es a los clubes, ¿no? Es decir, muchas veces también yo entiendo que, que la persona que, que decida, incluso el autocultivo, porque no puede ser tampoco, pues, lo entiendo yo, no, un proceso de regulación, que el enfermo que decida él cultivar sus plantas porque simplemente tiene conocimiento que eso le también bien, que se le siga persiguiendo, penal o administrativamente, costo, por supuesto. Por ejemplo, hay el modelo de Alaska que permite 12 plantas, el modelo colombiano permite 20 plantas para los terapéuticos y creo que efectivamente se tienen que dar todas las opciones al final. Y todos lo los terapéuticos lo que se hay exigir es un derecho a un control médico. Luego veo, lo escucho, lo escucho a todos y, y vaya, lo entiendo todo. Os entiendo a todos los puntos de vista, pero veo que en las asociaciones, que es lo que yo soy el coordinador de los terapéuticos de Castillo Cannabis Club, todos estos problemas los tenemos. Somos padres, tenemos hijos, tenemos que venido a presentar con la hija de mi pareja 15 años a lo que es el cannabis, gracias a que he estado en una asociación. No gracias a la regulación nacional y a la información que me ha dado mi, mi ayuntamiento, podría ser. No, ha sido gracias a la asociación. Ahí ha sido donde he encontrado una atención médica y a un médico que me ha podido indicar las dosis todos los fallos que estamos viendo que pueden haber problemas eh, nos hemos encontrado con un caso de una persona bipolar pues ha venido con el informe de su médico psiquiatra autorizando y aprobando tratamiento con CBD ¿dónde está la solución? no sabemos si yo también no digo lo mismo que, que nuestro secretario las estamos dando en las asociaciones o los usuarios estamos encontrando las soluciones de las asociaciones. No se está haciendo tan mal en las asociaciones tenemos médicos en las asociaciones tenemos abogados. Nos preocupamos por nuestros usuarios. Prevención de riesgos el médico lo primero que entra, entra a trabajar en las asociaciones prevención de riesgos cursillos y a los trabajadores para orientarles cómo tratarlos. O sea son temas que los tenemos muy en cuenta y creo que sí que es importante pero tenemos muy muy bien. Hay que y hablarlo. Gracias por tu, por tu reflexión, sí. Eh, más... Vale, buenas tardes, yo soy Diego, soy profesorero de Castilla y Treballador. Y voy a introducir un tema, que es el de Treballador, de Cruz Canabi, del que vamos ha hablado. Estamos en un límbo legal Hemos tenido que estar contratados de jardines, administrativos, no sé qué maldito realmente a 100 personas que estén cotizadas, que tienen nuestra nómina, pues como se va que vaya, en el sector, ¿vale? Entonces es un tema del que no voy a hablar, eh, no voy a introducir, no, no sobreparlar sobre eso, sí que voy a hablar más no sé, en... me voy a asociar o por ¿no? Es el tema que voy a hablar sobre que, por ejemplo Paco, en es un estudio de 50 y pico mil personas la tercera causa más tratada era marihuana vuelve yo lo un poco genérico porque supose que la mayoría de consumidores o sea, el porcentaje de consumidores de marihuana comparado con unas tres sustancias es abismal, no te resabores pero también sembra que es la tercera que se trata está un en relación a la gente que consumir y esa sustancia sobre un otras y sí que sí que es lo que a decir, que la consumo de sustancias portados a un tema que es la delincuencia, normalmente. En la marihuana es igual que en las de sustancias, es decir, los consumidores que se traten de marihuana tienen a tratarse porque tienen que robar para comprarla, y eso, o no es porque la miteta. O sea, es un problema además de delincuencia eh, que asociar asociado al consumo de la marihuana consigue pues en el mando de drogas, en contra de la cocaína, etc. Voy a saber, los delitos han cambiado. Los delitos han cambiado en todos y en todas las consumidoras, en todas las personas que no, no, no, consumen sustancias, claro. han cambiado ya no es robar no pagar el crédito que han pedido. Ah, bueno, me refiero, pero... Si a... están con cofidís embarrado <risa> sí, sí, pero bueno, no, eso no puede que ser... Ha cambiado con el la la ¿Sí? es que que no se se cambia se se se ya, ya no... ha No, me refiero a esa. No me Es inferior. sí, es inferior. Vale, eso lo Y si vas a no, pero per contestante yo también, eh, pues, si es que es inferior, el tema es del pero no me sale la marihuana. Vosotros eh, sí, eh, pedís siempre eh. en Villarreal la, la sustancia que me sale siempre es el alcohol. Sí, sí. sí. sí. sí. sí. Claro. sí. sí. es ¿eh? sí. ¿eh? sí. ¿eh? ¿eh? sí. la que La que me problemas a La que me La y después, bueno, va a tener un boom de la heroína, después va a tener el boom de la ludopatía también, eh, después de la, de la cocaína y después salimos del cannabis. Eso ha sido como un esonae, ¿no? Que, que se han aparecido, aparecen, eh? pero el tema de la delincuencia en el consumo de drogas es que que es algo que yo, vamos, bueno, ni siquiera sí relaciono, Es una cosa, digan, de una otra época. No da no no de la marihuana, no es alcohol, no, sí sé que tenían no cosas, ¿no? porque tenían no conductes conductas disruptivas, pero no es una característica, no Porque en no la mateixa. No es sí. una característica. Sí. Sí. general, El consumidor de marihuana tiene problemas en la ley, en la ley de seguridad ciudadana, claro, claro, en esa claro, ley. No. No. No. Normal. Si no es Normalmente en el código no se Normalmente Sí, sí, sí. En la línea de lo que ella puse, eh, el perfil de responsable penal eh, no es el del consumidor. Desde la práctica, yo sí que puedo decir que el consumidor de cannabis sí que tenemos problemas en el Codi penal. Pero, sí, Mons, sí. y en algún caso, si conseguís encerrar a todos, ya tres no hay muchas veces ni una sola prova de que tú vas a traficar, ni un solo índice de todo el menú, ni un, un, un seguimiento de la policía. Pero tú, si vendes de tu cultivo, te de dos kilos, eh, acabes condenar y has de para intentar no entrar en preso, y ya dices, en un índice de tráfico, has de apuntar a la boca o a un tratamen, para cambiar la te pena. Pero ese tratamiento. Así no es lo mismo en personas que realmente en una vida absolutamente normalizada y que acaban pasando en de lo penal o incluso en menos de 10 kilos, se pueden acollir a una suspensión de condena. Bueno, con tú a puta sola. Pero si, pero el presencia es Gran ahí estoy. Sí, no, no, no. Por eso hago decir que esa inseguridad jurídica, realmente sí que es chuchas de lo penal están pings de cannabis. Es decir, yo parlo en moltejas con las policías en las intervenciones y bueno, es que estén cansadas. Es que estén cansadas porque es intervención, real intervención de cultivos. Es que no hay ninguna apariencia delictiva en ellos, Que propias policías no digan, no, es que no mires, y moñamos judges que simplemente interpreten que la cuantitativa para ahorrar acceso. Entonces, pero lo que tú dices de, de, de asociarlo a un tratamiento, ni ambos consumidores de cannabis que perciben haber sido interrumpidos en su cultivo acaben en un tratamiento para evitar entrar en el preso. Eso sí que es dona y no... Un... Sí, pero no delicto en consumir la sustancia, sino que es algo sí, sí. derivado de, de, de una ley que es... Sí, el... sí, pero bueno, yo voy a apuntarme como data, para que sí que estén albondes, que en del, el, el consumidor de cannabis sí que pasa que el de lo penal, menos de lo que de un día. Mm. Yo, bueno, pero, lo pero, bueno pues, solamente diría que uno de los grandes problemas, yo creo que ya se ha comentado, y como la parte legal lo puede aseverar, es que el cannabis, desgraciadamente, está clasificado eh, por la ONU, como, como, esquema, como una droga, esquema 1, es decir, eh, sin potencial terapéutico y con alto potencial adictivo. Que es justamente la definición de lo que nos es Porque no es una droga con alto potencial adictivo en comparación con otras. Y bueno, creo que lo pueden comentar incluso aquí los expertos que trabajan con pacientes. No, no quiere decir que no pueda tener potencial adictivo, pero no se puede comparar ni con el alcohol, ni con la heroína, ni con, ni con la cocaína. Y obviamente tiene potencial terapéutico. Entonces, es una cuestión política. una cuestión de voluntad política y a nivel internacional se cambie esa situación que eso rápidamente se traduciría en cambios legales. Y luego, desde luego, bueno, hay que ver cómo se, cómo se hace un armazón legal o normativo. No va no, a leyes, pero sin normas, para poder hacer las cosas de otra manera. Porque ahora mismo es verdad que la, la policía te marca, porque tiene que que la policía tendrá que aplicar la ley, sea o no sea lógica desde el punto de vista de los que a esta mesa, pero... Eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo porque no tiene sentido. Hay que buscarlo de otra manera, pero yo creo que la, la, el problema viene de ahí. Eh, gracias. A mí se queden de un minuto y si en tres paráboles de manáes, una primera I, después vos te y después de a Sí, Bueno, yo estaba escoltando y la verdad que pues, estoy casi de acuerdo en todos estos puntos de vista que se han dado, incluso en el de compañía policía. ¿eh? es supongo que el problema está en los legisladores, ¿no? Porque, no sé, falta lo mejor alguna persona que les parla, ¿no? Porque si todos, más o menos, o sea, es que todo lo que digo es razonable, es, es aceptable, ¿no? Y, y, y una cosa que me ha creado la, la atención de Paco es, os pues si ve un, una persona que está mal alta, que tiene una enfermedad, tal mejor que, que es contraindicada, ¿no? Pero este es... Para este consumo, ¿no? Eh, pues sí, a lo mejor habría que regularlo, ¿no? Igual que tú puedes demandar un permis de armas, ¿no? Con mayor de edad y para andar a cazar al coto de casa y ser mayor de ubicas, no sé qué. Y si tienes, ciertas, o sea, enfermedades, no puedes acceder a un arma porque eres. <laughs> un pelín, ¿no? Podés ser un pelín para, para tú o para otras personas, pues en este caso es lo matéis. O sea, yo creo que vais unes reyes, unes normas y una es contraindicación, si la aplicación expresa en los puestos, pues, pues hay su seguridad de, de poder normalizar, ¿no? Y, oye, ¿pues ¿tú que es pues, oye, a esquizofrenia? Pues ya, no es lo mejor. Pero tú, estás acá y ahora es solo lo día. Es que primero, la tabla, dos solomes. Sí. Y la dona, sí, porque había una presión de PIB y tenía que tener un calmante. la nueva pregunta es, ¿Les dones? ¿Utilicen el cannabis? es una que se dio mujeres de todas formas en nuestra asociación es más amable, digo, pero son una minoría gran no sé si es que fumen menos o el famel vergüenza o que se asusten como beben pero es, que es, es, es, es verdad que, que serán un 10 de por de la asociación y ¿no? es una norma pro general en de muchas asociaciones canarias no te es no, no, no eh, yo, yo tengo una respuesta. Estigma social. Si a los hombres Hola, esti, estigmatiza esta sustancia, a las mujeres es, mucho más. Una, una madre, madre, madre consumidora de cannabis. Una madre de familias, madre Dani. familia. No está muy vista por el resto de madres que consuman cannabis y tenga hijos. Y tenga Entonces, para una mujer pero... es más complicado tener a... Bueno, más complicado no, es de, dejarse ver. Dejarse ver porque están ahí no, y decirte también es más complicado para acceder al tratamiento porque los tratamientos los hemos hecho los hombres, para los hombres y las mujeres las hemos dejado al lado cuando cada día hay más mujeres con problemas de adicciones y eso es algo que también nos debemos de, de replantear no, no, no ser en paritarios en una mesa ni hacer paripeos pero sí meter el tema de, de género fuerte fuerte de bueno, yo estoy tan contento porque lo que en sí se ha comentando. me parece muy bien, muy constructivo, volver, volver, ¿no? Muy, a ver si continúan todos en esta línea de tendencia tan constructiva y, <coughs> y, y, y todo va a ante para todos, ¿no? Eh, la labor que hace el Club de Cannabis es, es, es muy buena para toda la sociedad, con ¿no? conoce eh, que tiene la función del cannabis, un regular y demás, está muy bien, pero pero si no pero y a una falta de cobertura has menos terapéuticos. ahí tengo un ahí un plau un, un pero gros y esos que esos tickets están para de menos que parecen que de un avisar pero ni no a menos que no tienen otra opción que utilizar el canario como una terapéutica no se sabe no se sabe si será la respuesta de esos tickets a a pero están claro que necesiten al ¿vale? Entonces, es, es, es Clubs de cannabis, y escrito también la corte en, en Guillermo, en que los Clubs de cannabis no hagan función, pero que fa falta un atributo de ordenación. ¿Vale? Pero donan cobertura ya a estos chiquets que no tienen ningún tipo de decisión. y han de ser padres, es que tengan y ser decisiones. ¿Vale? Y también llevar una, despenalizar una miqueta o quizás decriminalizar a esos pares que están intentando hacer todo lo que cal, pero a la calidad de la de su, vida de sus en acabar, perdona Miguel, porque hablo en castellano, eh, preguntarte si os ya, sigo bien, eh, os sí, vale, si sí, desde el observatorio eh, ya habéis establecido unos parámetros en cuanto a la posología para administrar los diferentes cannabinoides en diferentes patologías. Eh, bueno, es que es difícil porque es un tipo de fármacos que de hecho tienen que ajustarse mucho a cada paciente, pero obviamente cada patología requiere un una posología distinta. Normalmente siempre es una titulación, empezando con dosis bajas y subiendo hasta alcanzar la dosis que en cada paciente se hace. Incluso los ensayos clínicos que estamos haciendo ahora, hay una escala de dosis intrapaciente. Lo cual una idea de que la dosis puede ser muy variable, sobre todo con una administración oral, como incluso son los aceites, porque la absorción también es muy distinta. si sí que luego lo comentamos, pero es difícil hacer una posología específica y casi cada paciente tiene que requerir su titulación. Sí, bueno, yo la pregunta era más o menos la que hacía él pero por matizar si los trabajadores sociales, los consumidores los juristas médicos y la, los de la Guardia bueno, las fuerzas de seguridad del Estado ¿estamos de acuerdo en que necesitamos hacer algo? ¿Por qué no cambia la cosa? Aquí, claro. aquí Perdona que intervinis que yo era menisca del, del papel de moderador pues te ha señalado toda justicia la ausencia de, de dones aquí en esta tabla y es una cosa que habíamos comentado antes eh, no sé si iba a montar el pero en China queda pero yo también destacaría una otra absencia probablemente más importante en el caso, en, que el caso del género en esta cuestión y es que no tiene nada sí, política sí, claro. es decir, eh, al final eh, no sé si, si, si recull la opinión general de todos los ponentes Diré, es una cuestión al final eso, el, el, el, el debate que es suscitar suscitar en el Kahn, eh, no podemos dar un paso adelante sin una resolución del, del poder legislativo y no hay a representar aquí a la matriz del poder legislativo. Que en Tira la tiempos que han tirado la piedra y han mandado la. El señor no, no han organizado, han organizado este debate pero aún Sí que están empezando a existir eh, presentaciones, eh, propuestas no de ley. Me parece que fue en marzo, el grupo Podemos presentó, lo que no se hizo mucha publicidad, los cinco pilares. Sí, sí. Yo sí que tuve la oportunidad de coincidir y, y, y, en la presentación que se hizo. Los cinco pilares... Es una respuesta de la ciudadanía, ¿no? La pues están aquí dichos. Exacto. Lo que hace falta que nos cojan lo que estamos diciendo y decir Eso es una propuesta de la ciudadanía. Y por un lado el poder legislativo que va y por otro lado la, el poder de la ciudadanía. Sí. Obviamente, bueno, comentar, es cierto, como se ha dicho ahí, creo que, que yo sepa dos iniciativas ahora mismo. Proposiciones no de ley, una que presento Ciudadanos para la regulación de, de la parte terapéutica, la otra que ha presentado Podemos para la Regulación Responsable, ¿eh? creo a la Asociación de Regulación Responsable. Obviamente, ¿cuál es el problema? Pues que hay que vencer toda una condicionante social, todavía hay mucha reticencia y muchos prejuicios con respecto a Canales. Y hay mucha prudencia, aún. por ejemplo, en la parte de los profesionales médicos hay algunos que inmediatamente hablarían de, por ejemplo, el peligro, el peligro de la adicción entre pacientes eh, cuando no tiene sentido, es decir, la gente está tomando otros medicamentos con un alto potencial adictivo, en la medida en la que un médico lo regule, pues no será no problema. Es más una cuestión de que hay que vencer esa resistencia y obviamente aquí estamos los que podemos tener una orientación más favorable, pero también hay una parte que tiene una orientación no favorable y esos es son los que hay que intentar ir convenciendo de una manera u otra. Cuando realmente vean que hay una mayor parte de la sociedad que está a favor de eso o cuando vea que tiene algún beneficio para probarlo, pues realmente se es, es como funciona todo. ¿no? Pero aquí, claro, estamos los que, los que tengo un pensamiento más o menos parecido, con, con matices. Pero hay gente que directamente estaría en contra porque diría que esto son drogas y que, y que no se puede hacer adicción a la gente y que, y que estarías incentivando. El otro día yo coincidí con el director del plan de acceso de drogas en una conferencia en Santander. Y claro, primero es totalmente contrario a la automedicación y obviamente ya la parte pública pensaría que no vas a favorecer a gente que tenga acceso a drogas que pueden ser perjudiciales para tu organismo da igual que el alcohol sí sea legal, pero digamos desde un punto de vista formal es muy diferente, entonces tenemos que tratar de ser conscientes de que hay que convencer hay que ir convenciendo poco a poco de que realmente no tiene sentido nivel a la, la asociación si tenéis algún estudio a nivel de pero se económicamente a nivel de productos de una regulación no no de... De una una regulación simplemente de asociaciones sí que hay algún dato pero bueno son, no son exactos ni, ni están confirmados yo lo que sí que te puedo decir para que os hagáis un poquito una idea de nosotros siendo una asociación de 110 personas 110 personas somos cinco trabajadores, cinco trabajadores. Es cierto que, que dos a media jornada y tres a jornada completa, trabajando en condiciones muy precarias, porque ya digo, el, el miedo a las intervenciones, a terminar condenado, limita mucho, trabajas en lugares escondidos, vas de extranjis, no tienes los medios necesarios. Y aún así, partiendo nosotros empezamos ocho personas con 20 euros, eh, no, no quiero hablar de dinero porque no, no, no mola, pero cinco trabajadores, tres a jornada completa y dos a media jornada. Y no es lo que digo, yo prefiero pagar seguridad social para que hagan colegios, carreteras, institutos, que no pagarle una lancha a un camello. Es que ya está, ¿eh? yo en parte me meto en las asociaciones... Porque me revienta la gente que se está lucrando y lo que hace con el dinero, cuando podríamos ser, además, eso, aportar un producto interior bruto, estoy seguro que muy importante sí. para el Estado español, muy sí. importante. Está muy valorado. Está generaríamos bien. mucho sí. trabajo generaríamos... y trabajo eh, paralelo transportes, gente que te construye mesas, electricistas, fontaneros, instaladores de aire acondicionado. Quiero decir, es un mundo que mueve mucho, mucho, aparte de ya la propia marihuana, porque sí. necesitas instalaciones, lo ha hablado de los shops es una parte muy importante, creo que tendrían que estar en este debate también, las el, empresas genéticas... el cultivo comunitario del mundo rural...? Eh... ...y de economía social... Y, y, ...incluso... Sobre la la de la cana, ...Castellón era una tierra que se ha cultivado cánimo durante vale, mucho vale, tiempo vale. tiene una traducción cañamera que por cuestiones políticas vale, y de vale, eso vale, se sí. prohibió, quiero decir, existe encima justamente en Castellón tenemos una tradición cañamera, creo que es muy importante... Yo, eso es otro factor el económico. No, no, no voy a entrar por ahí porque parece que pero es verdad. Es una realidad grande De todas maneras, aquí el problema está, sobre todo, por ejemplo, el problema es que esta actividad, la jurisprudencia menor, es decir, los jugadores de lo penal las audiencias provinciales consideraban menor de delito. Pero Fiscalía recurrió, como dijo, que eran organizaciones criminales y asociaciones ilícitas, y el tema fue el Tribunal Supremo. El problema es que el Tribunal Supremo ha sentado una doctrina que ahora está en el Tribunal Constitucional, esperemos que se anule, porque al final equipara los clubes de canales con su funcionamiento, con su control, con trabajo, con trabajo de con pago de, de, de, de, de impuestos, con es una de narcotráfico. En, es totalmente lo contrario. Claro, estás y el problema es que te equiparan las <risa> sí. organizaciones sí. democráticas que pagan impuestos a asamblearias y que, y que tratan de buscar un control y un consumo con menos riesgos con, con cárteles de la droga. Y lo dicen así, sí. los jueces del Tribunal Supremo. Es muy fuertes escuchar pues, esa Habla de los países que la han regulado, no ha visto que haya ninguna mejora ni descenso. Eso es una mentira. A ver, no es una verdad. <risa> es decir, una mentira una Además, no es una verdad. Además, ir a Colorado, yo tuve la oportunidad de estar el pasado y todo el mundo está feliz, claro. <risa> el, la, bueno, hay un montón de inversores. Yo conocía a un chico que simplemente dijo: Mira, yo no tengo ni idea de cannabis, pero que me daba cuenta que podía hacer un negocio y bueno, me contó, me enseñó un poco la empresa cómo tenía todo, regulado, con todos sus controles. Pero el Estado está feliz porque todos pagamos impuestos. Los consumidores terapéuticos están felices porque pueden acceder en sus dispensarios separados y los consumidores lúdicos pues, también porque pueden llegar allí y tienen todo tipo de parafernalia. No te puede imaginar la cantidad de cosas que puede haber de todo tipo. Pero en realidad hay un dinero que se está moviendo, y eso puede ser un modelo, puede haber otro, no digo que pero tenga se que se recordar, se puede sí. ser el de otro país, pero claramente una regulación va a tener muchas ventajas sí. económicas también, y quizás es una de las cosas por las que se puede convencer a la gente más reticente. Claro, ahí habrá un debate, ¿no? Bueno, modelo CRU, bueno, modelo una empresa que invierta y entonces los bueno, crudos que, que conviva todo, que claro. Ahora que hablas de Estados Unidos, mirad, ahí sí que tengo un dato exacto. En el norte de California, el 50% de la economía depende del cannabis. En el norte de California, es una porrada. El 50% de la economía del Estado. Y aquí se incluye en una la, en de la proporción del PIB lo que supuestamente <ríe> maneja la economía de las drogas y se basan en los cálculos de las multas que, que encaudan. <ríe> O sea, por un lado tú lo persigues y luego lo que haces. Acabado Re con sanciones, dices que el dinero no se mueve en cuanto a eso. Que las bueno. bueno. Yo quería recalcar las 400.000 denuncias por tenencia que ha habido en el Estado español en el 2017. 400.000 400 a casi 400.000. Si eso no es perseguir, no es eh, hacer caja, caja. ¿no? poniéndolo en, en, en plata, pues bueno, no quiero ser acá para... No, yo creo que... Al final lo que queda en preocupación un poco es las adicciones de los enfermos, yo estoy adicto a los opiáceos, o sea, también tenemos adicciones opiáceos, alfantimaxin, al etc, al etc. Et, et, et, et, et, et, et. A problemas que puedan causarte los medicamentos estos nuevos del el canal con las plaquetas que nos ponemos los hemofílicos, probadas y de contagiar el hepatitis C... El VIH tuve la suerte de por mi genética, la enfermedad de las vacas rocas. Yo creo que las preocupaciones que tenemos en esto son las que tenemos en todo, y es cuestión de acuerdo un poco de cabeza conciente. Se han en diferentes puntos, que tenemos mucho que no, compartir. pues que se hablado también, no, lo había apuntado antes, no lo comentaba, decía el, el compañero policía. Eh, lo de la que te permite una previsión de cinco días es que lo de las leyes es que yo quiero insistir un poco porque es que es surrealista pues, o sea, yo entiendo una, que se... una tabla del año 2001 del sí. Instituto Nacional de toxicología. pero es que es como la ley de seguridad ciudadana de no variado, la, ¿no? yo estoy totalmente a favor de que se regule la conducción de que haya multas y de que la gente tiene que ser seria pero lo que no puede ser es que multes la porque te da en el cuerpo, porque da un positivo. Yo a lo mejor fumé el domingo por la noche y el, y el lunes me voy a trabajar, me hacen un control y me joden mil euros y cuatro puntos, pero si yo fume ¿eh? sí, no tienen una regulación como en alcohol, no hay una escala. Tú no puedes, sí. Creo que no se puede multar por, por tener drogas en el mismo. Creo que debería hacer una escala igual que he hecho en el alcohol. Eso no, me parece una injusticia muy grande. Y no estoy nada en contra que quede muy claro. Creo que es una cosa muy seria, muy serio. Que al volante se ha de ir ¿eh? bien, pero hostia, una regulación lógica... Sí, pero que te digan cuándo. Claro, una, una escala, una regulación lógica. Es lo que he dicho, igual que en el, en el alcohol hay una, una sí, reglamentación sí. hay unas, unas tasas sí. en el tema de las drogas. No, la simple presencia, cuando nos indica aquí... Esto sí, sí. es pues, no, un reactivo que da, pues, denuncia administrativa, o sea, ya intervenga otro... Eh, otras circunstancias no se suele llevar por... Que sí. permiten hacerte la analítica de laboratorio. Si sí. hay un accidente y hay un herido, consumiste hace tres días, es posible. Tienes un accidente hoy, hay un herido, das positivo. Con la regulación actual, eh, ah, te te es, la día, ¿y es presencia. ¿Presenta? Claro, claro, ¿Presenta? ¿Presenta? No es, es, es. ¿Cuántos nanogramos, es, Antes. Entendemos que se en ese momento no no tú no sabes cuál es la de sensibilidad del test. El problema es que la ¿Cuál es el margen a partir del positivo? Pues la, la, la prueba, no sé si la, la conocen o no bueno, la conocéis. Sí, sí, la hemos pasado. se Se hace a través de un intersindiciario de salivar. En caso de que de positivo, pues se extrae una muestra con una cadena de custodia, se lleva a un laboratorio homologado. Y, bueno, el, el y ahí tenemos la curiosidad porque realmente el cáñamo industrial los extractos de cáñamo industrial están permitidos, contienen CBD es uno de los principios activos pero THC contiene un 0,22% contiene tomando eso puedes dar positivo que no, ni siquiera eso sabemos no. ¿Vale? porque tiene un 0,22 eso puede darte positivo puede salir, tienes sí, recién, ¿no? es sensible, Entonces, sí. Sí. lo tienes en el organismo recientemente no sabemos ni lo sensible que es posible, entonces, sí, caso, esa, eso eh, ¿no? es pues, lo positivo. Pasivo, ¿no? Está dando positivo es Si sí, sí. estoy consumiendo, tú estás a mi lado, asinalado, sí, sí. luego conduces tú y tenemos el problema de que. A nivel de anécdota, nosotros tenemos un caso en el Tribunal Constitucional de una fumadora pasiva que era su sí, sí, mujer que. <risa> el caso en el caso del Tribunal Constitucional veremos cómo queda, pero ya positivo. El tema aquí es que la ley anterior de tráfico sí, sí que exigía estar bajo los efectos, pero creo vio que con el aparato luego, en todos los casos que van a juicio, y es que era indemostrable que bajo los efectos, pues en vez de mejorar el aparato, se lo hicieron para hacer una ley <risa> de... <risa> eh, Mi pregunta era, eh, debido a, al palito en sí, ahí a lo de la presencia en el cuerpo, eh, lo que se debería de medir no es el rango de... No sé si pues, sí, efectivamente el nivel de la sustancia, pero el rango de horas que lleva la saliva, por ejemplo, no se supone que si yo fumo hace tres días, como me está haciendo un palito de potencia de 72 horas, o pues, es a lo que me vengo a referir, que o que sería venimos, de 12 horas que se supone que es la que presencia. Hacemos, a lo que hacemos referencia, que, eh, tal y como está la legislación actual, administrativa en este caso, eh, se sanciona por la presencia. No, ah, hay... ah, vale, da igual el... Ahí vamos, no, eh, claro, eh, aún se puede hablar. Buenas tardes. Eh, hemos visto todos los puntos de vista de, de diferentes sectores. Nos ahora estaríamos un poco contrapuestos. ¿no? Hemos visto eh, que uno hablaba pues, diciendo una cosa y otro, otra. La realidad es que hay un porcentaje de población que, pues, que se tiene que defender de algún modo. Con algún tipo de... Pues, por ejemplo, no, pa no, no pagar. Que está muy bien que venga la parte de los centros donde se puede uno recuperar o el que, digamos, quiere regularlo, pero re, cosas reales, o sea, es una realidad hoy en día, y igual que se habla en la tele de muchísimas cosas, al fin y al cabo los medios es lo que hace pensar a la gente y, bueno, nos muestra lo que queramos que pensemos y eso, y esto, de esta forma, nosotros, no les voy a contar nada a ustedes de cómo les uno en este caso, pues, aprovecharse de lo que nos da la madre tierra, en este caso del canal, y por supuesto, incorporarlo a los farmacos que no sé por qué ya hasta qué punto no conviene no la cosa es que se, se tiene que regular de algún modo y gracias a estas pequeñas pues a lo mejor luchas se ¿sí? ha dicho que no, en, en estos países no ha mejorado en general lo que lo que tendría que mejorar o sí no, no, no que que han que dicen que dicen verdades a medidas que dicen que no, que por ejemplo ha comentado de Colorado, que es estudiándolo y viéndolo sobre la mesa lo, lo que está produciendo de trabajo y lo que está produciendo de, de economía, hay otras informaciones que no te la dan así, que dicen que no genera nada, que todo lo contrario, hay más consumidores de cannabis en jóvenes. Eso es una verdad media, eso no es, no es una verdad la realidad que tenemos que vivir es la realidad que quieren el, el, por determinadas grandes empresas farmacológicas para que no entre en este momento ¿Eh? ellos decían, sí. recogida de firmas ¿no? es que es eso, normalmente solo escuchamos la versión del de, de señor de las fuerzas de seguridad los medios de comunicación nunca escuchas el de reducción de riesgos, no escuchas el trabajador social, no escuchas el activista no escuchas el el científico, al final te dice vamos, y ves la, la versión que le han estado nos hemos pasado casi un cuarto de, de, de vamos la hora. para apuntar solamente Paco lo último que has dicho eh, también hay una cosa asociada al, al cannabis eh, en cuanto a ver los beneficios que genera claro, sesgada por la parte del lado de intereses que bien quieren una regulación para ellos solos o bien no quieren una regulación que toda la industria asociada al cannabis pero que no lleva la flor o no, que no lleva el extracto no la hacen como cannabis es decir, eso es un lingón que hace bombillas no hace bombillas para plantar cannabis es una fábrica de bombillas entonces hay un montón de dinero que se mueve alrededor que esas informaciones cerradas sí que no lo denominan como eso y ahora me habría una, una fábrica de bombillas exclusivamente de sodio para cannabis, según pues esas partes, me consideraría una fábrica de bombillas y no dentro del sector de cannabis. Claro. Por eso hay estudios <ríe> Porque, que sí que no. ha dicho, ¿eh? en España, creo que hablaban de miles de millones. O sea, claro, millones me, me B, la pena que eso se mueva. Millones con ah, B, lo sí. que sería el, el negocio. Antes que regularlo. Sí. La la polarización sí, que están tan